¡Hola mis babies! ¡Buenos días! Hoy, hoy estamos a 24 Estamos a 24 de agosto Y son las 7 y 3 de la mañana Voy a buscar a mami y hijo mío Bueno, me voy, por aquí Voy a buscar a mami y a hijo mío Al aeropuerto y le compré esos globos ¡Oh! Me va a comprar unas rosas En el aeropuerto Espero que venga mi amiga me dijo que venga y ustedes saben, estoy ansiosa por el, por el, por el hijo mío Es pues que sí, hijo mío, ahí está no. Él se va a poner loco Yo le dije a mami que yo no, no, no la iba, yo voy a en tren Voy a ayudarla y de allá para acá quizá coge un taxi, o algo ¿vale? Y yo le dije a mami que yo no iba, no iba a, ir a, a ir a buscarla, que tiene una cita Pero mi amor, ¿es ¿qué cita? No, baby, yo quería hacerle la sorpresa Que ella me viera así <ríe> Vamos a ver su reacción al yo llevar esos globos. Yo parezco la película del muñequito, eso que se bola. Llegar estos son de tremendo. Voy a comprar el ticket. es otro idioma, señores. Ese idioma yo no lo hablo, ¿no? Yo no hablo francés, pero ese no. Ay, Dios, mi amiga me mi ama, miren. mí, amiga, me amo. A mi amiga, coño! ¿Dónde ¿Dónde la ah, claro, se necesita para abrir la, la 12 euros. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Oye, yo estaba en droga, así que 12 euros. gente tan loca. Y está gente que recono millonario. Y yo pensando que iba a pagar 5 o 6 euros. 12 euros, ¡balbarazo! ¡Balbarazo! Me voy a coger el premio, amor. Miren el ticket aquí, como Y me fui. Ay, don't don't don't you lie, you lie. Hey, Dios, qué emoción. <risa> Mi amiga miren, sabe que había llorado. Ella fue mi amor ayer de sí, un pronto. Y esta vaina ahora que no me deja hablar. Oye, tranquilo, viejo. Ella fue mi amor ayer a, comprar, a comprarme los globos. Pero yo le iba a buscar a Mami. Ah, miren los trenes aquí. Tan diablo, yo creo que le quería enseñar. Cuando está hablando con la amiga, se me fue el tren. No, no se ve de ahí. No, no, Cinco minutos después. Ah, ahí viene mi tren. Ajá. Ay, sí, ahí viene el tren. Déjame enseñarle para. Mí. Yo estoy cansada, Tengo hambre. He desayunado. ¿Te imaginas que ese vuelo de que llega a la una de la tarde y yo ahí? Ay, mi madre. Lo que me faltaba. Mira. Lo que me faltaba. Te voy a enseñar el paisaje y no lo a muerto pero... No yo, yo, yo soy un pelo, un veigazo al contralado. Un veigazo le yo, porque quién quién lo mandó a aparecer atrás de mí? Yo no lo veo. Yo él no lo veo. Eh. Ahora voy a comprar eh, las rosas, mamá. ¡Ay, yo busco a mami! ¡Ay, qué emoción! Cada vez que yo vengo al aeropuerto, yo me pongo nostalgia. No es nostalgia, nada más. ¿Ustedes se imaginen que mami se fue? <risa> no, ella me hubiese llamado. ¡Ay, sí! ¡Allí no hay una vela de flores! ¡Mi amiga tenía razón! Déjame ver. ¡Ay, yo espero que esas flores no me cueten a mí! ¡Miren, un riñón! ¡Ay, un peluche de eso yo quiero! mira así de grande! Déjame a ver si se va a ver! ¡Así! ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Me puedo grabar mucho? Porque nunca <risa> me he echó un boche. Ahorita me echan un moche. Miren, esa va de flores, parece que flores de cometa. Esa flores tan rara. Pero la rosa me gusta más. Eso no tiene precio. 30 euros me gusta esa vaina. Vamos. a matar? ¡Wiiiiii! ¡Merci! <risa> 30 euros. <risa> 30 euros por esa vaina. ¡Ay! Dios. <risa> <ríe> Esta es la llegada más cara que me ha costado. 30 euros. Ustedes están en Miren de que 30 euros por.. por Esto lo venden por mi casa a, a, a 8 euros. <ríe> bueno, no es nada. Todo por más. Ay, mami se va a poner contenta. Y Francis. Ah, <ríe> a Francis. A Francia le va <ríe> a dar vergüenza. ¿A qué te dices eso, oh, globo? Mira, todo el mundo lo no está mirando. Así que se va a poner Francia, ay gracias a Dios, gracias a Dios, Ella aterrizaron ver. a las 8 y 11, aterrizaron. Ay gracias a Dios, no. mi <risa> Francia está señora. me la pusieron gordo, no gordo de que, buduco, pero cogió un chindequillo. Yo estoy mi amor, estoy como que sea, como que sea un novio que yo, yo vine a buscar, fali, fali hijo mío que yo vine a buscar a mi baby deja que cuando ella me vea ay mi madre yo ni grabo bien yo no sé grabar <risa> ay que bruto ay llegaron llegaron pero Francis me va a querer llamar ay Francis ya me escribió Francis va a empezar con su llamadera mm. Mm. Francis se la va a llevar de una vez que, que yo estoy aquí hay un tipo aquí boceando vaina, siendo pile vaina, que de, de, de la, la y toda vaina de la esa vaina, te asustaron. Yo creo que te asustado, que mami salió rápido de ella ahí. Miren, me puso nervioso y de esto me estoy temblando. Me estoy grabando para que haya prueba. Si viene de nuevo, va a caer el loco el diablo ese. Unos momentos después Señores, mami salió. Bien pendejo. Bien pendejo. ¿Y por dónde no ustedes salieron? Yo no lo vi. <risa> más eso no se hace, más, más eso no se hace. Eso era una sorpresa. Señores, mami se fue un ustedes. Pero por eso fue que yo vine. Por eso no te vi pasar, ti ¿Y por dónde te pasó? <risa> Ay, hasta de eso de llorar me da. <risa> Mira, yo, yo te tengo unos globos. <risa> ay, yo voy a llamar a Mirce. A Mirce me voy a llamar yo ahora mismo. Y dice, loca, lo que yo te dije ayer, así mismo pasó. Y yo aquí estresada, porque hay un loco, hay un loco boceando de que la vaina que y yo cagando. Y yo, ay, Dios mío, ¿cuándo es que me iba a salir de ahí? Pero yo no te vi, yo estaba ahí adelante, yo no te vi. Mira, hasta una rosa compré yo. ¡Ah! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Señores, me habéis en un ¡Ay, tío! Yo no la vi a ella salir de ahí. Yo Para mí tú sali te salieron por una la VIP porque yo no te vi así salir. De ahí. Bueno, déjame llamar a mí si decide que va que ¿Qué así? ¿Tú estás loca? 50 euros voy yo a dar por hombre, y gracia. Nadie, tú mames para mí ahora mismo allá afuera porque ahí no hay nadie ahora está todo el mundo mirándome como una loca como quien dice la dejan plantar yo tengo eso de llorar y tú no sabes que ella se fue en un taxi yo no la vida ya salí de ahí y ella di que me mandó un mensaje francia me mandó un mensaje de que honesto eh, al taxi y yo por qué taxi claro yo la llamo yo mami pero mira me sentí que tú no me desorganizaste, tenía que decirme yo no porque yo te quería hacer una sorpresa Y yo ya ella no la avisa y yo le dije a usted la sacaban por un lado VIP Y yo no sé por dónde, pero donde yo estaba, ahí no estabas tú ¿Qué tú quieres que yo haga? Para mi casa me voy ¿Para mi casa? No, me voy para mi casa, señores <risa> Nos vemos en un próximo vlog Porque yo, yo quiero, yo quiero hasta llorar Yo quiero hasta llorar Yo quiero hasta llorar Miren cómo la iba yo a recibir, con flores y de todo, pero así Dios los pies, dio los, kids, dio los Nos vemos en un próximo vlog. Los amo. Bye. Algunos centímetros más tarde. Señores, miren. fresa. En vez de ella dándole a nosotros, se la dimos nosotros a ella. ¡Ay, Dios mío! Miren cómo yo ¿Cómo me dejé. Uh -huh. Sin pita y sin flauta. ¡Miren! No ¡Y el bebé está grande!